Uno banaliza todo, pero no, no ve la persona. Siempre se la ve radiante. Mi sobrina es una excelente persona. Excelente persona, excelente madre. No puedo decir nada de ella, la verdad. ¿Por qué se la castigó tanto a veces sin saber? Siempre tienen que culpar a alguien. ¿Y ¿Por qué se la castigó? No entiendo. Porque Rodrigo, en cierto modo, quiso hacer una denuncia contra Camila. Quedan cada uno, la verdad. Esas cosas quedan cada uno se lo merecía eso a vos te parece yo, es muy extraño no que sea la madre de tus hijos sí. tal cual yo jamás le haría algo así al padre de mis hijas jamás yo jamás le haría algo así al padre de mis hijas jamás yo se lo ve muy bien con su pareja con Tini con su pareja C cuesta decir Tini con la pareja de. no mí. suena Tini acá de fondo no no no no, no no es la onda del lugar tampoco Tini imagínate